hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. bueno eh, espero que haya salido todo porque ahí me apareció grabando eh, no sé qué le pasa está como lento el sistema la computadora estará fallando pues no importa eh, vamos rapidito a lo nuestro eh, hoy nos toca Plutón en Libra, sí, ya empezamos la segunda mitad del Zodíaco con este Plutón. Este Plutón con el que es muy habitual que te encuentres personas con Plutón en Libra, que te estén pidiendo su carta natal. ¿Por qué? Porque en Libra estuvo entre 1972 y 1984. Eh... Y va a volver a estar en el 2238 hasta el 2252. Bueno, tres palabras claves para Plutón en Libra. Positivas y tres palabras claves negativas para este Plutón en Libra. Como positivo, son cooperativos, son sociales y son comprensivos. Piensen en cómo es esa generación que nació entre el 72 y el 84. Hoy día, ¿cómo se plasma eso? Como negativos, son persuasivos, son manipuladores y son quejumbrosos. Bien, tres palabras claves negativas, tres palabras claves positivas para este Plutón en Libra. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días, ¿con qué? Con Plutón en Escorpio. Chao, hasta mañana.